Oye, oye lo que dice, pero eso fue en el país entero entonces, o por lo menos en, en el interior del país, porque la gente, gracias hermano, la gente, la, de, Santo la, la gente de Santo Domingo bajó cogió. Bajo. pero señores, mira, eh, yo estuve en Playa Grande, ahí se, ahí se respetó el distanciamiento, claro, una mesa de aquí a allá, eh, bien limpia y bien cosa, y, y todo el mundo en distancia, eso me gustó, eso me gustó. En distancia. Porque yo no voy a sitios que estén todos juntos. Una mesa de a, a varios metros, una de otra. Una distancia que tú estabas. Pero yo vi sitio en Nagua, en Cabrera, hay María Purísima, en Castillo, en La Tarana, en el cruce de, de, de, del abanico, en Pinto. Ahí hay una bomba, se pone ahí. Ahí hay una. De esa bomba. No le cabía un mandar. Jorge Luis, no había no me... que ver esa bomba ayer. ¡Qué desastre, señores! ¡Qué desastre! Bueno, entonces le decía de Trujillo que Trujillo eh, en el 1915 quiso que una de las figuras porque tenía mucho resentimiento porque la, so, la alta sociedad de élite rechazaba a Trujillo porque Trujillo no era de esa clase y Trujillo quería participar y, y entonces... este. Quería que Ángel Morales, uno de los abogados de más prestigio en esa época, le bautizara a Flor de Oro, su hija mayor. Y Ángel Morales no, tuvo que después vivir en el exilio entero. Eh, Trujillo quiso ser del Country Club, el, el club de los ricos, de los ricos de verdad, de la capital y del país. Y ese club, el Country Club, le dio bola negra. Entonces él creó un Country Club para ese parte. Y todo ese resentimiento. Porque Trujillo fue un cuatrero, un ladrón vulgar y un elemento eh, eh, desclasado. Esa clase no lo iba, porque, porque él tuviera dinero, eso sea, ahora, que cualquier, eh, cualquier narco te pasa, esa clase antes no aceptaba, di que si, si tú no eras de sarcunia, porque tú tengas dinero, un salteador dije que, que tenga dinero, dije que, que ellos te lo van a aceptar. No, ellos no aceptaban eso. Entonces Trujillo. Trujillo después se vengó de todos esos ricos que no lo aceptaron. Y, y, y, y, y era tan me la, megalómano que eh, eh, Somoza, eh, eh, aquí hubo una reunión y en Panamá una reunión de dictadores. Y Trujillo se reunió con esos dictadores. Y oye, si era un hombre, para veces más grande que ellos, el asiento de Trujillo se lo pusieron arriba en una tarima. Y, los otros, y Somoza llegó eh, incómodo a Nicaragua porque entendió que Trujillo lo maltrató. Pero, pero, pero oiga, si este señor, por, por todo eso complejo, eh, eh, eh, todo eso complejo, ma, ma, vamos a ver si tenemos acá... Eh, eh, eh, todo lo... lo, lo la, la, Toda la, la, la, no, no es aquí que está, déjame ver porque ayer yo tenía eso, miren, todos los títulos, porque era un enfermo con títulos, padre de la patria nueva, eh, le puso ciudad Trujillo a la capital, eh, Primer maestro de la república, primer, qué sé yo, que es como 500 títulos que tú dices, pero Dios, me viviste loco. Bueno, este, ayer se cumplieron 60 años del ajusticiamiento. el país estaba a la oscura, eh, todavía quedan muchos rasgos y muchas cosas. Miedo que la gente tiene Dominicano y una serie de cuestiones Son propias Y en la policía, en la policía eh, Donde quiera tenemos un trujillito Esa intolerancia y esa forma Machista, eso es trujillismo Porque El trujillismo En muchos aspectos de la vida Nacional sigue vigente Sin trujillo Porque eso fue un estilo, eso fue un método De gobernar, de intolerancia entonces, ese pensamiento y el robo, eso, eso es parte del trujillismo. Son costumbres, son, son situaciones que, que, que se dan. Entonces, eh, bueno, el país, el país. Eh,